Hoy hemos presentado una campaña en, conjuntamente con otra área del ayuntamiento como Festejo o nuestra empresa pública Sadeco. Se llama por nuestra feria Mola Infinito, por una feria socialmente inclusiva, sostenible y libre de violencia. Eh, pretendemos impulsar una serie de medidas que vayan a procurar una feria para todos y para todas, de una manera más inclusiva, trabajando... De, ...de manera coordinada con colectivos como Autismo Córdoba... ...para impulsar medidas dentro de la discapacidad sensorial... ...vamos a proporcionar un hilo musical... ...durante toda la feria, continuo en la calle del infierno... ...y con cortes de sonido para que este colectivo pueda... ...tener una feria más tranquila y más amable... ...a la hora de llegar a, la, a las atracciones... ...vamos a tener también medidas que impulsen el reciclaje de residuos en nuestra feria y también que impulsen el cuidado de nuestros ríos. Vamos a impulsar también medidas que van dirigidas a un consumo responsable en contra de los excesos. No, hay que divertirse con cabeza, creemos que hay que divertirse con cabeza. Y vamos a lanzar una, una batería en redes sociales para intentar eh, ver las diferentes medidas que vamos a, a impulsar para tener una feria para todos y para todas.